Yo tengo un mensaje que quiero enviar Sobre el racismo que no podemos ignorar No se trata de política ni de religión Es una cuestión de humanidad y compasión El color de piel no define quién eres No te hace más fuerte ni más débil al verte Tienes que mirar más allá del color Y ver el corazón de la persona en su interior el Racismo no tiene cabida en esta sociedad es hora de dejar atrás esta mentalidad. No podemos permitir que la ignorancia gane, debemos luchar por la igualdad en todo momento y lugar. La discriminación no es una opinión, es una forma de violencia que causa tensión. No podemos seguir ignorando este problema, debemos unirnos para resolverlo con gran dilema.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 Todos merecemos respeto y dignidad, independientemente de nuestro color, piel y nacionalidad. Tenemos que trabajar juntos para crear un cambio y construir una sociedad que sea justa y equitativa en su rango. Así que unamos como hermanos y hermanas, juntos podemos hacer una diferencia en nuestra cultura. No permitamos que el mundo nos divida, lucharemos por la igualdad y construiremos un futuro más grande y unido.